Miguel Medina, director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto San Francisco de Macorís, encabezó este jueves apto de bienvenida a estudiantes. Para este semestre de 2018-2, que ha sido un inicio extraordinario, porque por primera vez en la historia de la universidad, los estudiantes se integraron desde el lunes 28, que se iniciaba el semestre, y se han integrado de manera masiva. Y la universidad ha querido darle un recibimiento formal durante todo el día de hoy con diversas actividades que van a concluir a las 6 de la tarde con la presentación del ballet folclórico del recinto. Reitera las nuevas autoridades, cumplirán con el bienestar estudiantil. prometida con el bienestar de nuestros estudiantes, comprometida con la calidad del proceso educativo. Enhorabuena. Bienvenidos todos y que tengan un exitoso semestre Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.